Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy vamos a reaccionar, vamos a estar viendo qué es lo que va a pasar con temporada 5 de eh, pase de batalla Operación Phantom, Operación Fantasma Parte 2 ¿Qué es la Operación Fantasma? No me acuerdo, la verdad no tengo una pálida idea, bro No sé, vamos a ver, la verdad que no me acuerdo de qué es la Operación Fantasma Y no tengo idea pase de batalla, temporada 5, Operación Fantasma. ¿Compraste el pase de batalla? Yo todavía no. ¡Just forget it! Just forget it. Solo olvídalo, le dijo. ¿Qué eran? ¿Panther 8-8? Malísimo. Retrucho. El 50B, ¿no es? Uy, ¿Qué le pasó? Es una película, boludo. Yo realmente no sé por qué la gente de Wargaming no explota esta, esta cualidad para hacer cortometrajes, boludo. Tendrían que explotarla al máximo, chabón. Son muy buenos. Son muy, muy buenos haciendo cortometrajes. El V1 y el V2. Para hasta las bolas. Lecito bueno, los Panther 8,8, boludo. ¿Por qué no los bufean? Es un 277, ¿no? Sí, lo parte al medio. Oh, ¡Uy! Pero la, la, la, la flaca esta le dispara como yo, boludo. Le da todos los tiros al suelo, boludo. ¿Desapareció? What the fuck? <risa> ese está. Estaba... No me jodas. Ese estaba copeteado. Es el pan de los ¿Por qué no llevo malicio? Pobrecito, qué mal que estará. Penetra 203, 217 con APCR, boludo. Y BTR 10. 85 milímetros de frontal. Pff, no, no, es lo que no hay, boludo. <risa> Se cagó el negro. Oh, es un quilombo, ese Che, ¿es el RAT, boludo, ese, o no? ¿El tanque alemán ese de las mil toneladas? ¿No es ese? Este es de re loco, ¿qué le pasa, boludo? Esos auriculares gamer que tiene Um Katarina Katarizina Katarina turn on your filters What are you doing? Katarina, Ethelter, turn on. Si todas estas cosas la pudieras llevar al juego, el WOT sería el mejor juego del mundo, boludo. Aunque sea en un evento, pero aquí no. ¿Qué pasó? ¿Dónde está todo? Bien? el ruido de fondo, es el ruido del motor de los tanques posta, boludo. El ruido del motor. Eso solamente lo puede saber un buen campero. ¿Hay algo en el aire? No estoy pero nos bebió algo. Se fue muy rápido. Pero yo vi. Ah, era toda una ilusión. Muchos de ellos. Ellos estaban en nuestro. Vamos a ir de aquí. ¿Qué es un 50B, un 277? ¿Y qué es el otro? Un Voucher El FB 217. Parece, ¿no? See tanque! A atención! ¡Eso E4! ¡Vamos a ¡E4! ¡El Tito! ¡El Tito 4! Okay, we were poisoned. Sí, en realidad no sé si los envenenaron, el tipo lo. era como una fragancia como que les creaba ilusiones, como que los hacía tener imaginación o algo así, como. Veían aparentemente lo de los Panther y todo eso no fue real, como fue una ilusión, ¿no? Pareciera. otra vez pero aquí la solfatea para, re boludo. Ah, ahí está la mina, boludo. The mines mean it's hot. There's something here. I'll make a path for us. Do you see that strange hill at 10 o'clock? I do. ¿Qué tiene de extraño. It's not on the map. Looks like bueno. a slag -heap. Eso sí es raro, que no esté en el mapa. Sí, boludo, raro. Están disparando, amigo. Guarda. Es so, Qué flashero, boludo. Claro, va disparando el suelo para, para, para. Por si hay minas, va, va pegándoles. Ah, no, tiene un limpiaminas, boludo. Adelante, mirá. Un barra minas. Esto se usaba en la segunda. En la segunda guerra mundial se usó eh, Tenían como un, Los Sherman, por ejemplo, tenían como unas. Como un coso gigante adelante, como una especie de té y con cadenas. Que iban, t, t, t, t, t, t, cangrejos se llamaba eso. Los Sherman eso. Le eh, decían cangrejos. Eran barreminas Tenían cadenas y.. Iban, @signal. Signal Radiación a las 4 en punto. ¿Qué tiene un arbolito arriba de eso? Una palmera. Bunker. I see a plane of this? Son los aviones ind indetectibles, them. indetectables. ¿Cómo llaman? Eh, no me sale el nombre ahora. Ramón, go faster. Right, full speed. Target in range. I can open fire. Claro. Seguro que hay minas. Ah, lo tiene lo necesita intacto, por eso. La re <ríe> mierda eso Qué buena actriz, boludo, me gusta ¿no? Los tres son buenos actores. Bueno, este también me gusta el, el otro, el viejo, más o menos No es tan buen actor Si sí, es el Varchar, este, más o menos One, this is seven Un jet de diseño desconocido Seguro de sector F4, course 130 Cargamento radioactivo. lleva. Sí. la mierda. Von Hoffman para Von Hoffman era el ah, boludo Pará, para para para para este era el evento de bah. de Halloween del año pasado fue el evento este que bah. No me sale, boludo Pero bueno El que tenías un tanque gigante Que vos ibas con otros compañeros De pelotón Creo que podían ser hasta 7, me parece O 5 Y tenías que ir juntando radioactividad O algo así Y tenías que dispararle Leviatán, algo así tipo Leviatán No me acuerdo bien cómo era Pero sí sé que era un 2.15B 183 gigante Me parece que era O algo así Ah, no, la guaflera La guaflera era La guaflera de 100 eh... Y te volaba casi de un tiro, boludo era von hoffman era el que el pelado que está como también como tripulación para poner eh, era el que creó supuestamente es un científico loco alemán algo así o sea que probablemente no tengo idea cuándo es halloween no pero no sé si será por halloween capaz que le ponen en un evento extra andás a ver no sé o capaz te dicen una boludez ojo Me gustó mucho el video, me gustó mucho. Para mí tiene que ver con eso, porque Von Hoffman, me acuerdo patente que era eso, que era el científico loco que eh, había creado el... ¿Te acuerdas que decían la guaflera se va a volver? No sé qué, bueno. De hecho volvió en ese evento eh, y que ibas en pelotón y tenías que destruirlo. El chabón tenía, no sé, 15.000 de vida, algo así. Y si lo destruían, eh, no me acuerdo qué ganabas, pero bueno. Yo me acuerdo que nos dieron, a los EC dieron uno de esos para sacar y que eh, si te mataban les daba, creo que les daba oro a la gente o algo así, bro. estaba muy bueno, la verdad estaba muy bueno. Bueno amigos, hasta acá el videito de hoy, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, eh, lo estuvimos viendo juntos, así que bueno, nada, un golazo Así que muchas gracias por estar de otro lado, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau chau.